hola amigos de youtube cómo están espero que muy bien en este vídeo les voy a mostrar sobre cómo poner el super fighters deluxe al español antes de empezar quiero decir de que si no tienes el super fighters deluxe instalado pueden ver mi otro vídeo explicando sobre cómo instalarlo bueno ya dicho todo esto empecemos primero van al link mediafire que les dejaré en la descripción del vídeo al estar en esta página cliquean donde dice Download y se les comenzará a descargar un archivo. Una vez termine de descargarse lo ponen en su escritorio. Luego lo ponen en la siguiente carpeta. carpeta. Una vez puesto ahí el archivo abren el juego. Juego. Ya dentro del juego van a donde dice settings. Luego a donde dice Selected lenguaje y lo cambian a español por Pancracio. Ya hecho todo esto reinician el juego. Juego el juego ya está en español y lo pueden jugar libremente sin ningún problema. Ahora si quieren editar el idioma del juego a su gusto hacen lo siguiente. Van a la carpeta donde tienen instalado el Super Fighters Deluxe. Luego entran a estas carpetas. Carpetas. Luego abren la aplicación llamada Super Fighters Deluxe Language Toll. Una vez abierto cliquean donde dice File y luego Aloha. Y seleccionan lo que dice el Lenguaje Spanish. Luego les aparecerá todo esto. Como verán Tutorial aparece en el menú del juego así que al cambiarlo aquí se supone que también cambiará en el juego. Así que lo cambian a su gusto. En mi caso lo cambiaré a Pancracio para mostrarles que si sí funciona. También podrán cambiar otras cosas si saben en qué parte del juego aparece. Por ejemplo Ostgain también aparece en el juego así que también lo cambiaré. Después de haberlo cambiado a su gusto van a donde dice File. Luego a donde dice sabe. Luego lo cierran y abren el juego para ver los cambios. Cambios. Como verán los textos del menú cambiaron por lo que yo edite en el archivo. Bueno amigos de Youtube eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y de ser así dejen su pulgar arriba y suscríbanse para más contenido como este. Su buen amigo Pancracio se despide y les desea buena suerte.